Hoy hablaban que con el aumento, viste que todo el mundo empieza a sacar los sueldos que gana cada uno, dice que el que menos gana el SUTE gana 8 mil pesos, que son los que limpian que los conductores ganan 13 mil eso también lo tenemos que averiguar si es cierto eh, que además, no sé qué a ver, hay un enfrentamiento de la UTA que es el, un gremio con el que arregla metrovías, pero están los metrodelegados, que son los duros. Ahora, dulos. yo pregunto, y sí. por ahí después Rebot me puede responder, aunque no es del gobierno de la ciudad, pero es legislador del PRO. Sí. En medio de la negociación con los metrodelegados, sí. el gobierno de la ciudad decide descontarle a todos los trabajadores del subte algo del sueldo que va a ir para el gremio de la UTA, cuando los empleados del subte han elegido otro gremio como pero, su ¿se lo representación de la o el gobierno de la ciudad no, el de la bueno ah, lo hizo Metrovías claro, pero me imagines, las declaraciones del gobierno mí. de la ciudad van en sintonía sí. con esto digo en medio de las de las negociaciones salariales ¿La se hace esto? es una corrijo sí es un, es un viejo mal hábito de los gremios cobrarle a los trabajadores por la negociación colectiva que es precisamente lo que tienen que hacer como razón de existir este. Y encima Pero se los cobra no un gremio que ellos no reconocen este caso, representativo. representativa eh, que es la que se sienta en la paritaria porque tiene habilitada legalmente esa posibilidad mm. por la personería gremial. A ver, vamos, sí. a, vamos a preguntarle a Gentil. A, a, gente, ¿Usted piensa ¿tú lo, lo mismo? con Metrovías? ¿Y al metro de. No, es sí, claramente. por eso después le paso. Claramente es una forma que han tenido siempre las patronales de comprar a las burocracias sindicales. Es, ¿Por qué? Porque un sindicato tiene sus recursos de la cuota de afiliación la afiliación es voluntaria los trabajadores se afilian a aquel sindicato que entiende que lo defiende mejor sus derechos los que hacen la burocracia sindical y eh, la UTA es no les importa que los trabajadores estén afiliados total cobran la cuota sindical imponiéndosela a veces a los trabajadores y a veces a las empresas pero, a través de los acuerdos pero que pero hacen con la no que negociar con la UTA no, no, los salarios tienen que negociar con los gremios representativos. Lamentablemente claro. este gobierno nacional hace oídos sordos a la recomendación de la OIT a favor de la libertad sindical. Y los trabajadores de UTE Pero sufren... hoy, hoy, como está hecho esto, vos no, tienen no, que luchar con la UTA. No, no, no, tiene que, no, si no. que negociar No, Otros años negociaron con los metrodelegados. De hecho, los metro delegados estaban sentados y lo que... La UTA funciona siempre como funciona los sindicatos de caballer y como funcionan los sindicatos sí, sí. burocráticos que están para romper las peleas gremiales de los trabajadores, están para cortar los conflictos que plantean los trabajadores por mejora de sus condiciones de trabajo, porque justamente tienen conchavos con las patronales, son representantes de las patronales en los cuerpos orgánicos de los sindicatos, no son representantes de los trabajadores. Los compañeros del subte trabajaron muchos años dentro de la UTA hasta que decidieron conformar su propio sindicato a partir de la imposibilidad paralelo. de sostener eh, la relación con o sea, la UTA. O un sindicato paralelo. Un sindicato. La, la Corte Suprema ha dicho ya, a partir de fallos del sindicato del que yo formo parte originalmente, que SATE tiene dos fallos, donde establece la libertad de los trabajadores de elegir libremente a qué gremio se puede asociar. A, a Re, vamos a preguntarle a Rebot. Rebot, ¿ustedes negociaron con Metrovías el salario? ¿Tuvieron vocación o negoció la, U, eh, negoció la UTA? La negociación... No, no, le, perdón, le quería preguntar a Morinigo. Al metro delegado. Al delegado, me equivoqué de nombre. Eh, nosotros, por ejemplo, rechazamos esto que firmó la UTA porque nuevamente la UTA históricamente, yo hace 10 años que estoy trabajando en el SUTE, eh, fui terciarizado y siempre la UTA a nosotros, a los trabajadores, nos jodió. Como explicaba recién el diputado, siempre los acuerdos que hace, hace espalda de los trabajadores. ¿Por qué? Porque tiene una... La burocracia sindical, como decía el señor, eh, te siempre existió en este país. Entonces ellos, eh, a través de todo lo negociado, para perjudicar y llenarse las arcas de su sindicato o de, o de a quien sea que vaya a la plata, siempre perjudican en una negociación que el dinero baje a los verdaderos trabajadores. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros somos un sindicato eh, constituido, nosotros nos fuimos de la UTA, eh, fuimos reconocidos, tenemos la inscripción claro. jurídica en primera instancia. Sí. Ahora, estamos justo por dar la pelea que la compulsa, de poder demostrar que nosotros somos el, el sindicato mayoritario que tenemos más afiliados, y justo en ese momento ocurre esto: que significa que eh, nos meten la mano en el bolsillo, siendo que ese 1% nosotros lo desconocemos porque es arbitrario y porque tiene la chapa, digamos, de, de, de, de, de, de la UTA o de la legalidad de, del gremio. Eh, este, hacen estas cosas. Nosotros lo rechazamos, nosotros, las pretensiones son mucho más de lo que ellos firmaron y esto va en contra de toda la decisión de la mayoría de los trabajadores del subte. Que queden claro que nosotros eh, habíamos sido llamados durante cinco reuniones en las cuales eh, teníamos que tratar de llegar a un arreglo y eh, el, hecho, el hecho se consuma en el día de ayer eh, en donde el, uno de los secretarios dice, bueno, mire, esto es lo que arregló la empresa Metrovía con la UTA, ¿no? Entonces, con el hecho consumado a nosotros no nos no van a venir a. a o sea a, que ellos firmaron y no consultaron con ustedes. No consultaron para nada, Listo. nosotros estamos esperando, eh, nuestras pretensiones eran distintas, totalmente distintas, porque acá en este acta que firma la UTA está el 1% que a nosotros no nos compete porque nos fuimos de ese gremio sí. hace mucho. Eh, tenemos nuestro propio gameo, este aparte eh, nos quieren descontar todo lo que nos dieron sí. en agosto. Los días de paro, ¿no? Claro, los días de paro, que dado una suma, y aparte el retrativo en tres bueno. cuotas, o sea, bueno. digo, a, a, ver, a ver, nada. Rebot, eh, ¿cuál es la posición entonces de la Ciudad de Buenos Aires según su criterio? Hay dos cuestiones eh, separables en este tema. El tema de la pelea entre la UTA y el sindicato que tiene inscripción. El metro delegado. El metro delegado es algo que tiene que resolver el gobierno nacional, que es el único que puede decidir si lo reconoce como sindicato o no. ¿Es el Ministerio de Trabajo en pero, este caso? Exactamente. Pero ya habían tenido negociaciones. Sí, Yo no recuerdo haber cubierto o sea, en el móvil, le puso en el la en el de al burro, pero no lo reconoció. Bueno, pero, el pero el ellos ya Trabajo, habían acordado sueldo. De la, de la política. El ministro de Trabajo sabe perfectamente esto, porque ha sido toda la vida abogado sindicato tomada, ha sido oh, de todos los sindicatos grandes de este país él sabe esto, lo que dice la OIT la Argentina tendrá que cambiar su ley de asociaciones sindicales pero la ley actual dice que el sindicato que tiene más afiliados en la misma rama, es el que se sienta en las negociaciones, esto ha ido generando problemas claro. a lo largo de los años, pero esos problemas los tienen que resolver primero el Ministro de Trabajo y si no el Congreso. Pero hoy Macri no dijo, que el, no porque porque los, dijo que el subte no es de los... Dijo que el subte no es de los metrodelegados... Digamos que hay un conflicto bueno, del el el subte gobierno no de las no ciudades es de los conociendo subte a los, de los vecinos de Buenos delegados. Aires. También los metrodelegados son vecinos, pero este, hay que reconocerle a los delegados del subte el valor de ser los que llevan todos los días el labor adelante para que el subte funcione. ...ahora... Ni las escuelas son de los maestros, ni, ni los edificios no, públicos hombre. son de los políticos, son de claro. los vecinos de Buenos Aires. Lo que Macri quiere decir es que para tomar decisiones sobre el subte, ¿sí? no hay que consultar solo a los metros delegados, hay que consultar a todos los sectores, todos los partidos políticos. ¿Y para qué entonces nos citó a nosotros? ¿Para qué nos citó a nosotros el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuando destrabó el, el conflicto de los 10 días? Yo le pregunto a usted. Porque, ¿Pero usted se eh, acuerda que fue el, el, la policía a buscarlo al, al ministro Cabrera? Fue a buscarlo, estaba en la legislatura ese día conmigo, porque el fue señor... a para que Ricardo, se ¿Por qué o sea... el señor Macri tenía eh, frenado todos los fondos, todos los depositados, que, la, la millonada de pesos que le dio el gobierno de la Nación para que baje al subte? ¿Cómo me puede explicar Pero, eso? Ver, yo le explico, Macri hasta el día de hoy no, no es responsable del subte. Hasta que no aprobemos la ley, no es responsable de eso. Bueno, el gobierno nacional bueno, depositó un dinero donde Macri además no lo podía tocar este, para que decirle a la gente yo le estoy dando la plata, etc. Pero la verdad es que esto es una gran mentira. Si no la justicia, imagínese, con el poder de presión que tiene el gobierno nacional, ya le hubiera dado la razón. No le puede dar la razón hasta que, y en esto conseguimos todos los bloques, hasta que la legislatura no vote una ley, cualquiera sea la ley, pero una ley que diga, aceptamos el traspaso del subte, que tiene que además venir con la plata para que funcione el subte, que es algo que el gobierno nacional no quiere hacer, y que la constitución dice, de hecho, si usted le pregunta a, a Gentili, a, a, a lo, ¿Pero entonces no a se van a hacer cargo del subte como anunciaron? Macri, anunció que se va a hacer cargo y que le va a hacer juicio al gobierno nacional para reclamarle esa plata. Bueno, o sea, ¿Sabe cuándo se van a hacer cargo? Si sí, se aprueba la ley, sí, sí. Nosotros vemos una llamativa coincidencia entre Metrovías y el gobierno de la ciudad en hacer responsables de la situación desastrosa del Subte a los trabajadores del Subte. Nosotros no lo sabemos. Mac, eh, Metrovías rompiendo esta negociación y forzando a los trabajadores en una paritaria que lleva. 10 meses abierta, quizá la paritaria más larga de la historia de eh, estos eh, años del 2003, esta parte, cerrando con un sindicato que no tiene representación del subte y forzando a los trabajadores a tener que tomar medidas de fuerza, que afortunadamente también tuvieron, y hay que reconocerlo, la creatividad de hacer esta claro. medida de fuerza como la que hicieron hoy, que la verdad no nos jorobó la vida tanto. tanto como Porque. puede ser un paro de todos los días a los también laburantes que usan el, el subte y llamativamente la coincidencia se da donde Macri, el diagnóstico que hace en el proyecto que envía la legislatura es que el problema del subte son los trabajadores no sé qué parte entonces de vos, pero... cuando, cuando empiezan a penalizar a, a declarar este servicio como servicio esencial que no se puede hacer huelga cuando ponen las multas para cuando, por ejemplo, como hicieron hoy dejan pasar, abren los molinetes para que pasen incluso si un usuario salta el molinete tiene una multa que son altísimas cuando en realidad el problema del subte está en cómo se vino manejando estos últimos nueve años, aprovechando una emergencia del sistema ferroviario declarada por Dual en el 2002, eso le permitió a la triada Debido, Jaime Eschiavi, ex vocero de Macri, a hacer lo que quisieran con el subti con la plata que se ponía a través de los subsidios, que se la llevaba además medito rollo, como hemos demostrado nosotros, con enriqueciéndose mientras el servicio empeoraba. ¿Y qué nos plantea Macri? continuar con la emergencia continuar con el estado de excepción critican los fideicomisos de debido pero quieren hacer manejar la plata del subte con fideicomisos de macri la verdad es totalmente injustificado el subte está mal hay que arreglarlo pero está mal porque hubo funcionarios que se manejaron con total discrecionalidad si lo queremos enderezar no podemos seguir manejándolo con la misma discrecionalidad ¿Que lo haga debido? ¿Está mal? ¿Lo hace que ¿Está bien? No, la discrecionalidad es mala, la haga quien la haga, y sobre todo cuando usan recursos públicos, por lo aportamos con el presupuesto de todos nosotros y nos están pidiendo que le demos un cheque en blanco, de ninguna manera. Rollo dice que pierde plata, ¿se pierde plata? No, no pierde plata. No, no se pierde plata. Si perdiera, analizamos, se iría, ningún empresario eh, se queda donde pierde, ¿no? Él dice que pierde. Le sabés? cuento, le cuento. Nosotros si analizamos plata, pero sus empresas ganan mucho. Benito Rollo, <ríe> Metrovías cotiza en bolsa, muy poquito, pero eso los obliga <ríe> sí. a presentar sí, el sí, balance trimestral. Sí. Presenta, usted mire, que es especialista en esto, conoce bien de balance, puede leerlo, léase el balance de los primeros nueve meses del año de Metrovías. Sí. Dice que tiene una pérdida de 19 millones, a casi eso me 20 refería. millones de pesos. Sí, ¿Sabe qué? Ajá. Cuando uno empieza a analizar los costos, sí. casualmente a las empresas del grupo Rollo, que son contratistas sí. de Metrovías, o sea que son proveedores de Metrovías, Metrovía le está pagando, o casualmente sumamos tres empresas a ellas, 20 millones de pesos más de lo que le pagaba el año pasado. Claro. Una empresa como Metronet, que es la que maneja la publicidad y todo, el año pasado le había facturado a Metrovías eh, 45 mil pesos. Este año le facturó 6 millones de pesos. Sí. Benito Rollo Ferroindustrial, que es la empresa que supuestamente hace las reparaciones que tiene su sede en Córdoba, sí, también, el año claro. pasado le había facturado también ciento y pico mil pesos al subte a Metrovías. Este año le facturó 7 millones de pesos. Sí. Entonces, el déficit está en lo que le pagaron a los proveedores claro. que son de ellos mismos entonces claro. ellos mienten mienten y hacen lo que quieren y lo hacen porque se manejan con total discrecionalidad y la ley de Macri nos dice hay que seguir con la discrecionalidad no dice y el problema del subte son los trabajadores, y por eso tenemos que penalizar a los trabajadores, combatirlo, no permitirle que eh, hagan huelga y que defiendan claro, su Morín, derecho. digo, bueno, entre otras cosas, porque a lo mejor le interesa mucho a la gente, ¿el paro este rotativo tres horas cada. ¿Va a seguir mañana? No, no, no. Mañana nosotros somos muy respetuosos de la asamblea de por medio, en todas las líneas, todos los compañeros, y bueno, y siempre nos reunimos en nuestro sindicato, sí. con el mandato de cada línea. Y. Eh, esto lo teníamos ya votado porque sabíamos que eh, se podía producir este acuerdo UTA-Metrovía, que siempre existió, pero lo que más me llamó la atención a mí es que la falta del respeto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sabiendo de que nos habíamos reunido cinco oportunidades, eh, no tomó en cuenta o, o nos pasó por alto que nosotros nuestras pretensiones eran otras, ellos conocían muy bien, este señor Sabor sabía de todo lo que nosotros estamos requiriendo y sin embargo eh, permite una, un atropello hacia nosotros, los trabajadores verdaderos, genuinos, y, y la mayoría representante que somos, y van y transan, permiten esta tranza, este fraude, de, de hacer este negociado eh, Metrovías UTA, que nuevamente perjudica eh, el bolsillo de todos los trabajadores. Y no es lo que nosotros estamos pidiendo y mucho menos le vamos a permitir que este, ese 1% compulsivo que sí. dice que va a parar la harta de la, UCA, de la UTA perdón. entonces por eso nosotros hicimos esta medida eh, no queremos perjudicar tanto al usuario, por eso lo hicimos en esta modalidad pero bueno, nosotros también queremos eh, tratar de que nos oigan de resolver este problema que hace desde marzo que venimos, no podemos cerrar la paritaria no sé cuántas paritarias se cerraron en todo el país y nosotros no podemos cerrar una que es del subte así que yo creo que eh, si incomodamos a alguien, eh, le pedimos miles de disculpas como lo hacemos siempre: dejamos viajar gratis, levantamos los molinetes, hacemos miles de alternativas para no perjudicar al usuario. Pero también le pedimos ahora al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que se haga cargo a este señor Mauricio Macri de una vez por todas y ese. Aumento arbitrario que tuvo cuando él dijo que no agarró el subte a las 48 horas, que tampoco no nos avisó nada, aumentó un 127% la tarifa. Sin habernos consultado y pasarnos por arriba a los verdaderos trabajadores que somos nosotros. Así que yo digo que si hay, hay un gesto de buena voluntad, a las partes que nosotros siempre asistimos a, a toda reunión que ellos nos convocaron, bueno, nosotros queremos cerrar nuestra paritaria y queremos llevarle la tranquilidad a todos los trabajadores del subte. Y... Queremos no hacer ninguna medida más que afecta a ningún usuario. Simplemente queremos cerrar nuestra paritaria. Eh, Morínigo Gentil y Rebot, muchas gracias. ¿eh? No, muchas gracias esperar? a ti.